seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es miércoles primero de abril del año 2020 y medio de esta situación difícil que vive el país y de manera especial San Francisco de Macorís otra persona con que nosotros dijéramos al principio del programa que íbamos a hacer contacto es con el doctor Marcos Bonilla quien es el presidente del colegio médico dominicano filial San Francisco de Macorís a quien le damos la bienvenida en este contacto el doctor bienvenido ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, doctor. Doctor, eh, quisiéramos referirnos usted como presidente del Colegio Médico aquí en San Francisco de Marco se eh, ha estado hablando mucho sobre todas las declaraciones que viera el doctor Juan Ariel Suero refiriéndose a la, eh, a la situación que está viviendo el mundo de manera especial. Eh, este país él decía eh, o instaba al gobierno al Ministerio de Salud Pública la necesidad de tener que, que que se trabaje de manera conjunta con el Colegio Médico y las autoridades del Ministerio eh, de Salud ¿Qué usted opina ante esta situación doctor? Yeah, con respecto a eso yo considero que sí, ciertamente el Ministerio ha dejado el Colegio Médico a par. Y debería estar en conjunto, porque el Colegio Médico es que más fácil identifica todos los puntos débiles y todos los puntos fuertes también para hacer frente a esta crisis de salud que está y la que se ha eh, Porque aunque no esté como ministerio, eh, el Colegio Médico es que debe... A la, a la primaria, para poder concretar eso y, y arreglar la atención al sector salud para poder atender a la población. Ah, así, doctor, lo decía. Y veíamos nosotros un audio que viera a conocer el doctor, destacado médico dominicano, doctor José Joaquín cuello donde decía, y también decía que se pudo haber malinterpretado lo que él decía, lo reiteraba ayer, precisamente en un... Audio que veíamos, usted mismo pues, nos hacía eco de él, donde él reiteraba la necesidad de que el gobierno, de que las autoridades de salud pública se vean, tenían en tenía la, la necesidad real de tener que trabajar mancomunadamente con el Colegio Médico Dominicano. Sepamos y sepa el país, que el Colegio Médico agrupa unos 18 mil médicos, o sea, el, el liderazgo total está ahí, entonces no hay forma de cómo el gobierno, doctor. Y, y sobre todo el sector salud pueda trabajar si, si, si no es en armonía del, del Colegio Médico Dominicano. Correcto, no, es que de manera entera no va a llamarlo. Eso que, eh, es que el doctor Guadalupe bueno, no está a la disposición de trabajar con él, pero le tenemos que llamarlo primero. Bueno, eh, ahí doctor estamos, ¿verdad? Porque por ejemplo... Por su misma condición de médico, yo entiendo que los primeros en esta situación, en ponerse a la disposición, eh, claro, vamos a decir, con cierta garantía, es el sector salud, que es, lo representan los médicos, las enfermeras y todo el que laboran en este sector. De manera que hemos ciertamente, como usted señala, que el, el doctor Waldo Ariel Suero también ha mostrado cierto interés en, que, en, que, en que integrarse. Lo ha dejado aparte ya todo y se ha concentrado en lo que es esta lucha de esta pandemia y Juan ha solicitado que se olviden de, de los lo asuntos políticos de, de odio que hay que pudiese haber, etcétera etcétera para trabajar con la comunidad y creo que el ministerio debe sospechar y analizar y, y, y vamos a ser ¿no? Sí, doctor, ya en términos particulares en la zona de San Francisco de Macorís y esta provincia, entiende usted como presidente del Colegio Médico, por es, pues, entiende usted que realmente el manejo que se le ha dado ha sido el más correcto y más adecuado a la pandemia? Sí, sí, aquí en esta zona. Bueno, eh, eh, hay que entender una cosa. Que fuimos los primeros afectados y tuvimos que enfrentar eso a, a medida la situación nadie obviamente en ningún país estaba preparado para esto y nosotros en, aquí, en esta región que fueron los primeros que lamentablemente nos atacó esto eh, hemos luchado a, a, a eh, imperio, después, como se muera tanto el ministerio tanto el colegio médico tanto la población porque no estamos nunca nadie, nadie me de lo que está a ver como es y se han escuchado a, a, a, a tablas a, a lo que a lo que se consigue y tratando de modificar las cosas que tiene y mejorarlas así es Do doctor gracias gracias por atender esta este llamado y realmente reiterar lo que queremos todo y lo que quiere este país es que nos unamos en una viva voz, así como, por ejemplo, deseamos nosotros, mientras participa el Padre Muñoz, eh, fuerza viva de Duarte, un grupo de hombres y mujeres en el cual también usted parte importante y se ha sumado a la labor de aportar de alguna manera en que podamos nosotros pues, enfrentar y salir airosos de esta situación, de esta pandemia que vive el mundo y que lamentablemente San Francisco de Macorís, la provincia, Duarte, ha sido tocada de manera directa. Gracias doctor por estar con nosotros. El doctor Marcos Bonilla estuvo con nosotros eh, atendiendo a esta llamada que le hicieron para ver su opinión con respecto a la situación que vive esta provincia de Duarte en su condición de presidenta del Colegio Médico eh, de Dominicano, filial de San Francisco. A reiterar que eso es lo que nosotros, eh, nosotros, el mundo, el país Fran San Francisco de Macorís quiere que nos unamos y que de alguna manera podamos...